Si ya no tenemos nada que nos vincule desde el punto de vista ideológico. ideológico, desde el punto de vista de la amistad, sino que la política en su esencia es pura conveniencia, pura mercancía y esto es una doctrina heredada de... Joaquín Balaguer, que decía que no tenía enemigos políticos, sino simplemente... En política no hay amigos ni enemigos Correcto. posibles. Tomando eso como referencia, si cualquiera de ustedes que está aquí se viera en la situación en la que actualmente se encuentra Leonel Fernández, ¿se iría o se quedara en el partido? Amado, primera pregunta para ti. No, yo pienso que ya la situación por la que Leonela está atravesando, ya esto que ha pasado, yo me, yo me imagino una reunión del Comité Político en, en el futuro, cómo se sentiría Leonel Fernández siendo presidente del partido y habiendo sido tan vapuleado dentro de ese mismo organismo, o sea, ¿cómo cómo te sentirías sabiendo Exacto. tú de lo que opinan tus compañeros de ti? Interesante ver esa mesa, Leonel Exacto. en el centro, Danilo mismo. al lado, Margarita al otro extremo y Gonzalo en Porque otro. Porque que todos todos los <risa> Porque ellos lo se van, han ninguneado, ellos de acuerdo, ¿verdad? Que ellos se van moviendo de acuerdo tú, oye, a, a la posición. Sí, todos lo han ninguneado. Sí. Entonces, yo yo pienso que tú te sentirías muy incómodo y para una gente su dignidad se vería afectada y por ende yo pienso que Quizás la salida, la mejor salida, lo que desmiente mi artículo del Jaya, uh -huh. porque yo tengo otra, pero producto de los acontecimientos que se producen, después de bien. yo haber escrito, tengo necesariamente que cambiar de opinión. Yo pienso que él debiera de irse. ¿Y qué tú piensas? Ten en consideración esto, voy a anexarle esto a, a uh -huh. la pregunta que te voy a hacer a okay. ti. ¿Usted te irías sabiendo que tú vas a abandonar la principal franquicia política de la... República Dominicana, sobre la base de defender o de reaccionar ante los desabruptos de tus compañeros y ante las malas artes de que fuiste objeto para despojarte de tu posible candidatura presidencial. Pienso que Leonel dentro del PLD no tiene opciones, debe de irse. Si se queda, se le cae el discurso. Perdería la credibilidad que él ha asumido en defensa de la transparencia del correcto manejo de unas elecciones o unas primarias que es el caso de quedarse eh, dentro del PLD no solo se le cae esta parte sino que no tiene apoyo dentro del mismo más que una parte importante de las bases pero de quienes dirigen en el PLD, de quienes dirigen el PLD él está solo prácticamente no, yo creo entonces que no. es ahora lo pues cuando sí, yo creo que entonces no. eh, o sea ante todo esto si se queda, pierde credibilidad por todas las posiciones que ha asumido, que su partido, quienes lo manejan, eh, aunque él se saca diciendo que ellos son los que están haciendo el fraude y todo lo demás, eh, eh, está acusando al partido de quedarse ahí, pues él formaría parte de alguna manera de todo este eh, mal manejo que tiene el PLD. Si se queda, eh, no tiene apoyo. ¿Qué haría Leonel Fernández apoyando a Don Gonzalo? Imagínense usted. Entonces, quedarse ahí sumido con los brazos cerrados para unas elecciones de, de, del 2020 no tiene opciones. Jejan, ¿qué tú piensas? Gracias. Muy aceptado, Carolina. Estoy eh, de yo pienso que él se va. Debe irse porque ya la situación está muy... Eh, no hay sinergia dentro de, del equipo ni, ni de él con su partido. ¿Sinergia, dijiste? Sí. Coño, tú tenés eso armonía si que relajo, sí, sí. Si eh, Creo que eh, <risa> él se va. De hecho, todo esto que, que hemos visto es parte de, de, del plan que él ha preparado para mantener su figura vigente y mantener sus tropas calientes al momento de que él decida irse. Hermano Francis, <risa> es yo doy una opinión en mi cuenta de Facebook en días pasados. ¿Y por qué irse? Sí. Sería como asegurar que de que él tenga que él ten él tiene un problema con el partido. Señores. El Comité Político apenas son 34 y está actuando como si fuera el Comité Central. Ha transformado el accionar interno del partido y sus reglas. Una, una proporción de 34 no es 2 millones de militantes. Y hoy día... Francis, en todas las redes sociales, la mayor parte de los miembros uh -huh. de ese Comité Político que lo siguen, atacan a Abra Lionel y lo denigran. Eso no bueno, va... eso es una cosa de 34. Sí. Pero no más. cuando se... habla de claro. Buenos días, Francis. Buenos no, días, Sefa. Adelante. Entonces sea, yo entiendo que en principio, hasta donde lo, le sea posible, Leonel sí. va a mantener su posición, aunque tiene plazos respecto a la política del país. Y esta es una opinión contraria a la que propuso mi, mi líder y jefe político, Vincho Castillo, el domingo pasado en la respuesta que simplemente le dijo, vaya, si usted no busca nada ahí, ese es un grupo de un estercolero, un grupo de rapiña, que se está adueñando del, del, del partido de Juan Bosch. Ahora sí tenemos la llamada. Buenos bueno. días. Llamada. Sí, adelante. ¿Puedes? Buenos días. Para mí es un placer dirigirme a esa personalidad que se encuentra por ahí. Gracias, hermano. Sí, Muchas gracias. Le eh, habla Juan Carlos. Hey, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Eh, hermano, ¿sabe que existen dos personas, existen dos Personas que uno que es hablador y uno que es mentiroso. A él es mentiroso la habla mentira ¿eh? y es hablador, habla mucho. Sí. Ah, ya. Con eso estoy el diciendo es con, con nuestro signo, el de, aquí, de, de, de ah, ya. aquí tenemos dos camiones enviados por el Napa para por lo menos paliar un poquito lo que es la escasez de agua aquí en distintos sectores que nosotros manejamos eh que ha dado la tarea de enviar una comunicación a Santo Domingo al director nacional de agua potable diciendo que se si le acabó el presupuesto de aquí de, de, de, de, de, de ayuntamiento pues cosas que son mentiras se le acabó el presupuesto supuestamente de, de que de los camiones que estaban donde aquí no se visto un camión asignado por el ayuntamiento sino de INAPA de San Francisco de Macorís pero yo quiero reiterarle que tenemos que tener en cuenta con lo que hablamos, con lo que decimos, porque son cosas que se le pueden caer de la mano. Gracias por tu llamada Un hermoso día para Buenos todos. Pues Gracias mira, a ti. Socrates, claro. yo entiendo que no debe echar el pleito desde afuera si es el caso, pero lo que se dislumbra y lo que las redes sociales dicen... Carolina dio un, aspecto, una respuesta muy, muy fuerte. Es, un detalle, a, a propósito, es, Leonel va a hablar no, esta noche al país. Sí. Ya quizás pero, sea pero el momento no, el donde quiero, él decida. El Leonel... Okay, va, Carolina ta, ta, Según ta, ta, veo aquí ajá. en la primera plana de la, de la prensa nacional... A la diez, sí, ayer dijeron que posiblemente hoy a abrir, sí. Me gustaría escuchar Oye, la, la posición de... a las 10 y los problemas... Carolina, de deja, no. sí. adelante Carolina. A las 10 de la noche, debe ser más temprano. Que adelante, no, no porque esa ahora es ahora la expectativa del día completo, un asunto. Me adelante. gustaría escuchar okay, a, a Francis hey. en relación a, a esa posición que que he planteado y que entiende, o sea, todo lo que tiene que ver con, con lo que ha pasado, con la imagen, con la credibilidad, con ese apoyo que él no tiene dentro del PLD. En estas condiciones, francis ¿tú entiendes que él debe de quedarse? o duda sea, no, es, que es lo que te digo, que en principio yo ah, te en principio... He, he tenido una posición de que ¿por qué irse? Porque estaría desconociendo que hay un partido con una organización que es una organización y le han dejado o se está viendo que solamente el comité político, que son 22 lo único que aparecen siempre, es el que decide. Y 22 eso, de 34. De, de 34, ok, pero son 34 frente a un partido que dice tener 2 millones de militantes. Pero, y las ah, bases del partido son las que se han expresado en un millón en esa votación. Yo no voté, porque Yo, no soy del partido. No, pero recuerden oye, que el oye. partido está, es el comité político, comité central. Y aún así, dentro del comité central también, ese grupo, no, mayoría, no, en la mayoría. No, pero no la mayoría. en el Congreso, las bases, y en, la, en las bases, en las alcaldías, alcaldías donde quiera. Eso, hay una y situación mayoría. que tú le estás contando. Leonel Fernández, hoy por hoy, uno de los pocos dirigentes políticos de la República Dominicana que tiene una faltriquera llena de votos, con una cantidad ¿Qué de determinada es eso? de votos. No, Amable, chalo, no, no, no, Díselo, díselo. No, díselo, díselo, díselo. Es Un porquería. <risa> eso te parece. Eso te De la novelita de vaquero, demasiado fuente. De la de vaquero, de la fuente es una. la es Leonel Fernández ¿Qué? tiene un bolsillo lleno, lleno de votos. De votos. Ah, bueno. O sea, tiene una cantidad de votos. Y es el líder del PLD actualmente. ¿Ustedes creen, ¿no ¿ustedes creen que esos votos de Leonel? Sin cuatro, sin eh, esto. Doña Lourdes, dígale algo a este muchacho que deje hablar a sus compañeros. La respuesta es Sócrates. que hablar con ¿Tú entiendes que Leonel se debe de ir del PLD, sí o no? No. No, ok. Señores, tenemos...